Buenas, buenas, buenísimas, buenísimas a todos. Bienvenidos a un nuevo video. Ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, no bueno, te calmas, te me calmas. Yo sé, otra vez está de noche, pero pero ¿qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? El día de hoy, chicos, tenemos un nuevo video. Y es que hoy, y es que hoy tenemos otro unboxing. Pues sí, seguimos con los unboxings. ¿Sabes de qué se trata? De otra case, de otra case es que los dejé para el final. Bueno, chicos, sin más, espero que les guste mucho el video. Recuerden que las cosas que van a estar aquí estarán a la venta en Instagram. Y recuerden, ya fue un canal muy genial de animaciones. Y sin más. Y sin más, sigamos con la demencia, por favor ¿Y qué tengo para abrir esta vez? Bueno, bueno, bueno Mira, mira, te voy a mostrar, te voy a mostrar Es esto de aquí A ver, su un momentito ustedes A ver, no se ve, no se ve Ahora sí se ve Vale, es esto de aquí Es una case azul de Bakugan y dentro pues hay cositas, ¿no? Vamos a abrir así, así tranquilos, así melos y vamos a ver qué trae porque la verdad ya ya no me acuerdo, ya es que ya llevo cuántos días abriendo cosas, ya, ya la verdad ya no identifico qué es la realidad y qué no, ¿no? Pero vale, aquí que tenemos bueno, bueno, bueno, bueno bueno, Dios mío, ya, ya, ya, ya, ya ya, ya, no más, no más, ya, mi corazón ya está sufriendo demasiado, voy a poner aquí una cartita y vamos a ir viendo, voy a, mo voy a moverlos un poquito como, voy a ponerlos aquí y vamos a empezar con lo primordial que que es vale, vale, nada más y nada menos que un Neodragonoid, ¿no? Eh, bastante clásico Bastante común, eh, bastante normalito Pero, pero, pero, no me digas que no es lindo Mira, mira, mira, mira. Yo, yo creo que por mí, por mí han pasado unos 25 Va a jugar Neo Dragon. Sigo en mi contienda, eso sí, no, nunca se va Pero vale, está muy muy bien 420 por Eje, su diamantito Vale, eso es un Neo Dragonite no, no tiene mayor misterio Luego que tenemos, tenemos un Dragón, este es un Flare Dragon creo O un, no creo que es un Flare Dragon Pero vale, es esta edición especial que es como más pesadita Porque es doradita, bueno vale Es, es, una, es una edición especial, ¿no? son versiones muy lindas muy muy bonita, eh, vale luego tenemos el mismo dragón pero este es eh, de plata, ¿no? vale es un dragón de toda la vida, yo creo que todavía lo sigo prefiriendo, eh, versión así eh, clásica clásica rojita ¿Sabes? Clásica rojita Muy bien, clásica Pyrus a ver. Luego tenemos un... Este es un león ¿Leonas? ¿Leonis? Bueno, vale, se me olvidó el nombre totalmente 560 por eje, lo mismo Hace parte de este set especial, ¿no? Luego, que tenemos? Tenemos, tenemos... Ah, vale, vale Tenemos un Munikis Muy lindo No sé si es cero Munikis Bueno, no sé No sé, no sé no. Es muy, muy bonito 540 por eje Con su colita Hermoso A ver, no me das que no No me das que no Con algo que ya conozco Con alguien con quien sí he hablado hace mucho tiempo Apolonir, Apolonir Pyrus eh, originalmente pues es Pyrus, ¿no? Eh, mucha gente lo confunde con Dragonite, es verdad, es verdad 380 por G, es bastante, bastante débil, de hecho Mira su diseño, a mí me encanta esta coronita que tiene No sé si se dan cuenta aquí, mira, mira, mira mira. Esa coronita, esta, esta coronita aquí me fascina, ¿eh? O sea, mal, mal, mal, mal Yo lo tengo en Heios, lo prefiero Heios, la verdad Porque yo soy más Heios que Pyrus Pero este diseño es muy lindo muy, muy, muy bonita Me gusta, me gusta mucho. Es simple, pero así de simple te arrasa, ¿ok? Luego tenemos un diseño que a mí lo personal me gusta bastante de Dragonite, que es Pyro Dragonite. Mira, este sí ya lo conocemos. Ya lo tengo claro que sí. Eh, fue hecho una compra importante para mí cuando conseguí este Pyro porque... Bueno, fue una compra importante, pero... 340 por G, sigue siendo igual súper débil. <risa> y su boquita, ahí está. Y luego por último tenemos un gran panzer que este sí si nunca me olvida el nombre. ¿Por qué? Porque para mí es como un EVA. yo Lo he hecho mil veces ya. Es como un EVA porque, mira, aquí tienen sus cuchillitos, los EVA. sea, así, pshun, el cuchillito que activaban. Siempre digo que este se parece al EVA de 00. Al modelo 00 de Rey. Se siente, se siente la masa. Y por último, pero no menos importante... El, el, el, la cúspide, la, la cerecita en el pastel de este video hermoso Y es nada más y nada menos que un alfa hydranoid traslúcido Mira papi, ay dios mío, dime cómo es esta belleza Hazme el cochino favor, alfa hydranoid traslúcido mira, mira, mira, mira, mira, dime si no es lindo, dime si no es lindo Y además Darkus, ay dios ¿Tú qué más le pides a la vida? ¿eh? ¿Tú qué más le pides a la vida? Yo no le pido más. Yo no le pido más. Yo ya con esto quedo completo. Ya con esto quedo completo. Bueno, eso yo siempre, siempre tendré comprando más. Pero no, pero no. Esto es hermoso. Esto es hermoso. Ay, papá. Bueno, y este ha sido el video. Espero que os haya gustado muchísimo. Recuerden darle like, comentar, compartir y suscribirse. Y recuerden que en Instagram también podrán comprarme algunos de los Bakugan que muestro aquí. Claro que sí. Claro que sí. Pueden hacerlo. Claro que sí. Recuerden que solamente si son de Colombia, solamente de Colombia. Y sin más, espero que les haya gustado muchísimo este video. Y pues nada, nos vemos en otro video. Adiós.